esto es para ti, mujer, Ámate. hazlo cada día, jamás te lamentes porque estás sola, sabes bien que no es así, Dios está a tu lado, siempre para ti, valórate, hazlo tanto como aquel que no pudo. Si algo es seguro es que, detrás de una mujer que no se cree fuerte, sino que es fuerte, hay una niña que debió enfrentarse al mundo, aprender a ser independiente y hoy, mírala tan hermosa, cálida, una mujer digna de admirar, así como tú. No necesitas de la compañía de nadie para brillar con tu propia luz, si realmente te quieres y aceptas tal como eres. Hola amiga, hola amigo, sean bienvenidos nuevamente acá a su canal, BeLifers, yo soy Ricardo Niño y me complace tenerles nuevamente por acá en nuestro canal, les quiero pedir que por favor se queden hasta el final de este video para que entiendan y comprendan esta reflexión por completo, estoy seguro que les va a encantar. solemos tener esa errada idea de que para brillar necesitamos de alguien que nos haga sentir seguridad en todo lo que hacemos muchas veces por el miedo de quedarnos solos es que tomamos decisiones equivocadas solemos estar acostumbrados a pensar que porque una persona se encuentra sola o prefiere estar sin compañía es una persona sin amor eso no es verdad no conoce su pasado pero aún así qué fácil es juzgar a partir de sus acciones no quizás el estar solo es un modo de protección cuando una mujer se vuelve independiente es porque ha pasado muchas circunstancias que la volvieron fuerte y autosuficiente Capaz de demostrarle al mundo que aún estando sola puede lograr todo lo que se proponga. No tengas miedo a la soledad. En ocasiones esta puede ser una aliada perfecta para poner en orden tus ideas y meditar en las cosas buenas y malas que te pudieran estar sucediendo. Pero muchas veces encontramos espacio interior estando solos y tomando un tiempo para conectarnos con nosotros mismos quizás una mala experiencia en el amor te ha hecho dudar que si necesitas realmente pasar de nuevo por ese proceso que decides quedarte sola no te preocupes es válido que quieras sanar tus heridas antes de aventurarte en la búsqueda de amor dicen que el tiempo lo cura todo y tú has decidido tomarte ese tiempo en el amor para no cometer el mismo error Tener tiempo para ti, para tus cosas, es la sensación más gratificante que puedes sentir. El no tener que rendir explicaciones a nadie, solo porque un día decidiste irte de viaje, salir de vacaciones, mudarte o simplemente cambiar tu apariencia. La frase, es mejor estar sola que mal acompañada, aplica para todo. Para aquellas personas que de alguna manera te han hecho mal y que un día decidiste eliminarlas, sacarlas de tu vida. Personas que no vale la pena tenerlas cerca porque pueden arruinar la paz y armonía que has logrado. Mírate, ahora tan independiente, tan segura de ti misma. Qué genial te ves, creyéndote cada segundo que vales mucho y que no todos merecen tu compañía. Convertiste en una persona totalmente diferente a la que solías ser. Aprendiste que el amor empieza por quererse a sí mismo y que es la clave para triunfar. Sí, alguna vez te sentiste vulnerable. Todo porque un día alguien no supo valorarte e inmediatamente te hizo dudar de quién eres. Pero dale gracias a Dios de que te diste cuenta que esas personas solo quieren el mal en ti. Grandes sacrificios que tuvieron importantes resultados, te convirtieron en una mujer capaz de tomar sus propias decisiones sin que le afecte la opinión de los demás. Los miedos que antes sentías desaparecieron, el temor al no ser aceptado por los demás ahora no será un problema, cree siempre que tú puedes, tienes el control de tu vida, y de tus acciones. Si te encuentras sola, no te preocupes por encontrar desesperadamente el amor. La vida te premiará todo el sacrificio que algún día realizaste, regalándote todo lo que amas y deseas. No tengas miedo a estar sola. No tengas miedo para tomarte un tiempo. De eso se trata de salir adelante con o sin compañía el amor propio es lo que te levantará de esas ruinas donde solías estar estancada conoce tu verdadero poder tu verdadera vocación ahora eres libre de intentar una y mil veces todo lo que te propongas no temas el fracaso es solo una lección de la cual debes atraer lo que debes cambiar para convertirte en alguien mejor mujer tú no estás sola Estás rodeada de amor y aunque no te des cuenta, existen personas que son capaces de darlo todo por sí y tenderte su mano si lo necesitas. Estás en compañía de un Dios todopoderoso que nunca te abandonará ni en tus peores momentos. No pierdes nada con estar sola un tiempo, al contrario, ganas y ganas mucho más. Tu amor propio, tu cariño, el respeto de los demás. A veces necesitamos un tiempo para conectarnos con nosotros mismos, aprende a valorar el tiempo, jamás regresa y las oportunidades se presentan poco, aprendiste a ser totalmente fuerte, a sanar heridas del alma y del corazón. Eres una persona buena, más fuerte y con ganas de avanzar y lograr metas planteadas, de eso se trata querer un tiempo a solas, es la mejor terapia que puede existir para ti. Quiérete, ámate y no vivas de las opiniones de los demás, no mires al pasado, vive tu presente y futuro, que aunque estés sola, eso no será excusa para buscar nuevas oportunidades. Si tu relación no funcionó, no te angusties, no crees ideas en tu cabeza que te hagan sentirte culpable, diste lo mejor de ti, pero si alguien no supo corresponderlo, otra persona lo hará. Ahora, Tómate un tiempo para ti y cura todas las heridas que te quedaron, las inseguridades y eleva tu autoestima. Saca a relucir la mujer madura e independiente en la que te convertiste o quieres convertirte. Todos nos llegamos a equivocar en nuestra vida, pero es cuestión de saber sobrellevar el problema y demostrarle al mundo que sí puede seguir adelante a pesar de las circunstancias. Eso te hará una mujer totalmente independiente y servirás de modelo para todas aquellas que algún día decidan dar ese paso hacia la independencia. Porque eres valiosa.